Espero que se encuentren muy bien en este video. Vamos a tratar de hacer un espejo solar como este que están viendo aquí en pantalla. El propósito de este video es tratar de hacer un espejo solar pero con materiales caseros O sea, por ejemplo. Una, una pinche cajota. Así como <risa> <risa> <risa> pues ahí, yo de loco. <risa> vamos a ver si es que funciona. Así que vamos al video. es desarmar toda la caja eh, las cajas normalmente tienen no, no, no. <ríe> ahí está las cajas normalmente tienen aquí mucha ah, ahí. Oh. Ah, ahí está ah. Ah. Ah. muy bien así. Ya tenemos aquí la caja desarmada. <risa> Ahora vamos a tomar un hilito. Bueno, esto no es un hilito. Ya sé, es un plástico, pero no tiene hilito. Y vamos a amarrarlo a uno de estos. Así, aquí vamos ¿Ya? ya tenemos nuestro compás casero. Ok, ya tenemos un compás. Vamos a hacer ahí que todo circula. Vamos a hacer un círculo Aquí tenemos nuestro círculo Un huevo Ahora vamos a cortar con nuestras tijeras Muy bien yo he hecho dos círculos así grandotes Porque El primer espejo solar que vamos a hacer va a ser con papel de aluminio Y el segundo que haremos va a ser con discos. Así que... Vamos a hacer un corte desde Una de las orillas Hasta... El centro Pero lo que haremos es tratar de que quede una cosa así como un conito Así como uno de japonés. Mm -hmm. Y con la cinta vamos a pegar Para atrás, para que se salga esta Por atrás vamos a pegar así un montón de cintas Para que no se despegue Ya tenemos hecho nuestro conito así Los videos que hay por internet lo hacen normalmente con una antena parabólica de estas pero como somos pobres y no todos tenemos así antenas como estas, es mejor tratar de hacerlo con uno de estas y vamos a ver si es que funciona. Así que vamos a cortar tiritas de papel de aluminio más o menos. Más o menos chiquitas de... así. Vamos a tratar de cortarlas de esta forma. Aquí. Vamos a tratar de cortar así eh, papeles de aluminio con esta forma para pegarla aquí Ahora vamos a pegar todos y cada uno por la parte opaca del papel de aluminio Tratando de que no se arrugue mucho porque si no va a quedar, bueno, no va a funcionar muy bien que digamos Muy bien gente ya hemos terminado la primera idea que es con el papel de aluminio Ha quedado así Y ahora haremos la segunda que es con los discos Así que vamos Muy bien gente ya les he puesto aquí eh, la primera idea que es con el papel de aluminio Y le he puesto aquí una madera para ver qué tanto se calienta o a ver si la llega a prender, que no creo Pero eh, por lo menos vamos a hacer la otra Se supone que tendríamos que cortarlos en cuadritos como esta imagen de aquí Pero me da mucha, mucha, mucha hueva Muy bien gente, aquí ya tenemos prácticamente terminado nuestro espejo solar hecho con discos Hola Yo soy el Javier del futuro, ¿sí? del futuro, ya es ahorita de noche Está todo totalmente oscuro Y solamente vengo para decirles que Estos espejos solares realmente no funcionan tal cual los espejos solares Como estas madres de aquí Que literalmente pones una mano y ¡pum! ¡Se te achicharra, a la verga! Eh, no, más bien funcionan como hornos solares Que son estas cosas de aquí eh, De hecho les voy a dejar un pequeño video Donde muestran que es un horno solar y todo Bla, bla, bla oh, dale like si quieres que yo lo haga, ¿eh? <risa> En fin, esto no quiere decir que no funcione sí, O sea, sí funciona como horno solar O sea, para calentar cosas Pero tarda mucho más que un espejo solar Y es menos eficiente <risa> Pero, o sea Sí, no salió el eh, espejo solar Pero sí salió un horno solar Así que igual todo bien Tú dale like, suscríbete y... Pues... Así, normal Y vamos el terminar de discos Y sí, ya se ve bien muy bien, ya hemos puesto aquí el espejo solar con discos, con un bote con agua para ver si la calienta Y acá hemos puesto el otro que tiene, bueno que está hecho de aluminio y que está calentando demasiado esto Ojalá que lo prenda, aunque no creo, pero vamos a esperar un poco Muy bien gente, ya han pasado unos 45 minutos desde que lo pusimos y realmente sí se calentó bastante y no, en serio, sí, sí está bastante caliente. Ay, me quemé. Y en cuanto a la vara que hemos, bueno, a la tabla que hemos puesto acá, pues no se sé, prendió nunca, pero sí se calentó también bastante. Muy bien gente, ya hemos terminado de hacer nuestros espejos solares. Eh, estos no son tan eficientes como los que hacen con verdaderos espejos cuadrados chiquitos, pero sí sirven eh, un poco, para así decirlo. Bueno... Espero que les haya gustado, les haya servido de algo por lo menos. O que se hayan divertido tan siquiera un poco. Eh, pues recuerden darle like, suscribirse. Eh, denle 10 likes por lo menos. 10 likes es lo que pido por lo menos, por favor. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video.